Cada rato la gente me pregunta, Anita, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? Donde yo si nunca tuviese sabido responder hace cinco años atrás que iba a estar, es en Portugal. <ríe> Hello Miguel, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Portugal. <ríe> rey! ¡Toma este viaje vino acompañado de muchos cambios entre ellos mi velo. Después me dicen qué les parece. A mí no me gusta, a mí Después de este performance en el tranvía, tenemos que empezar con el drama porque si no hay drama, es un video de Anita. Sí. Llevo una semana en Portugal y he pasado desde que casi pierdo el vuelo hasta que me robaron. Pero la experiencia y la ciudad de Oporto mágica. Ok, esto tengo que decirlo. Cuando fui a comprar mis pasajes, los compré por una app llamada Omio, que te recomienda pasajes por tren, por bus y por avión. Me salía un pasaje de ida y vuelta de Madrid a Oporto en tan solo 37 euros. Obviamente lo compré, pero no todo lo que brilla es oro. Y yo de la reputación de Ryanair, no sabía nada. <risa> Así que unos días antes de volar, me llegó un correo diciéndome que yo solo tenía... La posibilidad de viajar con una bolsa pequeña de mano, una mochila, literalmente, luego busqué las medidas y era que si de 20 y 40 centímetros por aquí le pongo una foto. Y yo obviamente como que, y que voy a llevar ahí un, no sé. Así que como dicen, lo barato termina saliendo caro. Y es que luego tuve que pagar 40 euros más para poder viajar con una maleta de 10 kilos por encima. Si la quería meter por debajo, me costaba un poco más. Pero te digo que son cosas que no te incluyen en el pasaje principal. Luego tú debes de encargarte de comprarla. Y yo siempre voy súper ligera de equipaje a todos lados. Pero bueno, lo mínimo es una maleta de 10 kilos para poder llevar ropa y pues lo que te haga falta. Así que mi pasaje me terminó saliendo en 77 euros. Pero esto no termina aquí. El día del vuelo, Anita fue en metro desde su casa hasta el aeropuerto Barajas. Como sabes, hay una combinación de metros que te deja directamente en la puerta del aeropuerto. Y como de costumbre, me quedé en la terminal 4 para enterarme que no, que la terminal 4 no era la que me tocaba a mí. Ya justo cuando fui a pasar el control, mi QR daba inválido. Y yo diciendo, espera, tu momento, ¿qué te ha pasado? Que mi QR no quiere pasar. Y luego me dice, cuando voy a preguntar por qué no puedo pasar, me dice. Señorita, Ryanair atiende en la terminal 1 Faltaba media hora para que mi vuelo despegara Y la terminal 1 y la terminal 4 no es que estén una al lado de la otra No sé si me explico de que están bastante lejos Así que tuve que salir corriendo, coger un taxi que me cobró carísimo 20 euros más para llevarme de la terminal 4 a la terminal 1 Y luego pude respirar en paz porque ya me senté en el avión Cuando todas estas cosas pasan tú te quedas como mira hasta que el avión no arranque yo no voy a cantar victoria. Y es aquí cuando oficialmente comienza todo. Los 50 minutos que duró mi vuelo de Madrid a Porto no podía dejar de pensar en esto. que a fue un viaje inesperado y que no planifiqué en lo absoluto. Quizás si me hubieses dado a escoger qué país iba a visitar, probablemente hubiese elegido cualquier otro país de la Unión Europea que no fuese Portugal. Imagínate ya con todo esto, que vengas, pases una semana aquí y sea de las mejores semanas de tu vida. mi gente. Bienvenidos a Portugal. ¡Nosa! ¡Nosa! Así, você me mata. Ay, si yo te pego, ay. la belleza de Oporto deja cualquiera boca abierto. En mi primer día conocí sus callecitas del Centro Histórico, por cierto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y cómo no, calles angostas y sin acera. Los carros pasan por donde mismo las personas. Las casas son puertas de calle y con fachadas bajitas. En ciertas zonas me recuerda a La Habana. Eso sí, mucha loma y mucho adoquín. Chica, de verdad, yo nunca voy a entender para qué conservan los adoquín. A mí me encanta que conserven los centros históricos, pero los adoquines yo no les veo utilidad. Oye, pero que los adoquines no te frenen, caminé tanto Porto que me voy hasta con ampollas de recuerdo. En mis andares recorrí la iglesia do Carmo y sus alrededores, para luego, justo enfrente, por primera vez en mi vida, montar un tranvía. Me pareció una experiencia única, recorres la ciudad y obtienes unas vistas increíbles del río Duorio, que divido Porto de Villanueva de Gaia. Y por cierto, no por gusto le dicen a Porto la ciudad de los puentes, son monumentales y te ofrecen unas vistas inolvidables. Una vez un amigo me recomendó que siempre que fuera a un nuevo lugar y tuviera la posibilidad de entrar a una tienda vintage lo hiciera, ya que ahí conoces más sobre el pasado y la historia en otros aspectos del sitio. Es como acceder a un museo bohemio en el que puedes tocar lo que exponen. Que ella no te quiere Otra de las cosas Que sentí típicas de Portugal Eran estos negocios Donde te venden latitas de conservas De una forma muy pintoresca Encuentras conservas De muchos años atrás Y lo curioso de esta Era lo siguiente este es mi año, te enteras de algo. Nos explicaron que dentro de las latas hay alguna curiosidad de algo que pasó en tu año de nacimiento. Pero solo puedes saber cuando lo abres. Mientras más tiempo pasé en Oporto, mejor destino se me hizo. Yo le pondría vaya un 8 o 9 de 10. Siempre había algo que hacer. Las personas eran súper amables y te trataban de una forma muy cortés De hecho, sabían muy bien español e inglés Es muy económico y lo que es el transporte y la comida te salía muy barato Además, la comida es deliciosa Comí bacalao, pulpo y de todo lo que me decían, prueba Y el vino, bueno, para qué contarte el vino de Oporto Apoteósicamente bueno, así que ahí lo dejo, <risa> La librería lelo la librería más bonita del mundo un destino obligatorio en porto hay colas hasta de una hora para entrar a solo ver pero si compras la entrada online cuesta 5 euros y te saltas la cola además si compras algún libro adentro te descuentan el precio de la entrada tienen libros de todo tipo, de cualquier género, autores internacionales, best-seller, en español, en inglés, francés, portugués y lecturas que realmente agradecerás leer. Llevando siempre mi cultura a donde quiera que voy, no bastó con encontrarme un músico callejero tocando música cubana. <música no me puedo conformar Si no, en Portugal no se podía dejar de guarachar Y de esto trataron algunas noches allá la verdad es que a veces me siento bastante dichosa de poder disfrutar de estas cosas imagínate tomarte un vinito de portugal o dos y luego disfrutar de música de tu país con músicos de tu país único para comer a esta hora. Lloviendo. Ya me voy acostumbrando a la vida en Europa, ¿sabes? La lluvia no te detiene. <risa> la gente sale de fiesta lloviendo, da igual. Y como no todo es color de rosa, tengo que mencionarles algo. Ya se los conté en un en vivo que hice en mi canal secundario, por aquí se los dejo por si quieren ir a verlo. Pero es importante decirles que sufrí un robo de datos en Portugal, presuntamente en el hotel donde me quedé, ya que ahí en uno de los días en los que me fui a hacer mis andanzas dejé mi tarjeta de débito en la habitación luego de que hicieron el servicio de habitación este en el que arreglan todo y te cambian las sábanas y tal <risa> empiezan a hacer movimientos con mi tarjeta empiezan a descontarme dinero y bueno obviamente eso fue una situación muy... como una muy mala experiencia para mí ya que bueno tuve que cancelar mi tarjeta y pues pasar por un proceso que no me arruinó mi viaje porque la verdad no quise permitir que eso me arruinara mi viaje y mi disfrute y esta oportunidad que estaba teniendo pero bueno, son cosas a tener en cuenta siempre. Un error mío también por dejar mi tarjeta por ahí, pero imagínense. Me tocó una semana en Portugal bastante lluviosa y eso no impidió que yo me divirtiera bastante. Ya llegaba el día de tener que irme y yo solo pensaba en lo bien que le había pasado. You're so for then if you're so smart, tell me why still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out You've got so much to do and only so many hours in a day hey, hey, hey. But you know that when the truth is told That you can get what you want or you can just get old You're gonna kick off before you even get halfway through I wait for you Slow down, you're doing fine You can't be everything you wanna be before your time Although it's so romantic on the borderline tonight Too bad, but it's the life you lead You're so ahead of yourself that you forgot what you need Though you can see when you're wrong You know you can't always see when you're right Para serles sinceras, llevo un tiempo atrás. No sé si quizás lo hayan notado en la frecuencia en la que he estado publicando, que la verdad he estado publicando bastante poco. Normalmente yo publico una vez a la semana, o incluso más de una vez a la semana. Y desde hace un tiempo para acá eh, estoy creando menos contenido y estaba publicando menos. Y es que no me estaba sintiendo bien. Incluso en el último video antes de esto se lo comenté. Pero eh, siempre me gusta mostrar esta parte en mis videos porque siento que se muestra un lado real de mi persona y un lado real de lo que hay detrás de un creador de contenido que aunque a veces tú veas a alguien sonriendo en un video, realmente a lo mejor no está feliz y últimamente cuando yo no me siento bien no tengo ganas de grabar pero si algo me hizo este viaje fue como que renovar todas mis energías y volverme a dar ese impulso y esas ganas de salir adelante y de hacer muchísimas cosas que a veces como que cambiar de aires te hace pues renovarte, o sea, como botar ese papel, estrujar ese, esa hoja de papel de tu vida, botarla y empezar a escribir de nuevo. Por eso el cambio de look, por eso el viaje a Portugal, también ya tengo a mi pareja conmigo, son cosas que son muy importantes para el bienestar de, de cualquier persona que está sola en un país o en una situación en específico. Espero que hayan disfrutado este video, caballero, y pues nada, gracias por todo el apoyo que me han dado, gracias por sus comentarios, les mando un besote bien grande, y nada. Los leo ahí abajo en los comentarios Por cierto, se vienen videos de Navidad Porque empieza la Navidad y ayer fui a una tienda Y vi que ya estaban vendiendo todo para Navidad Y yo como, Dios mío Mi primera vez viviendo la Navidad De verdad yeah. Nada caballeros, los quiero Chao. Esto es para los que ven Mis videos hasta el final Miren, aquí estoy en el aeropuerto, en un Burger King Terminando de editar el video Y voy a dedicar este libro Que es el que voy a regalar Es la primera vez que regalo un libro y que dedico un libro y pues nada, llevo aquí, me quedan dos horas, yo sé que soy una puntualita para los aeropuertos, pero es que siempre voy con el susto de que el avión se me vaya, los quiero, espero que hayan disfrutado este video, muchísimas gracias, suscríbete al canal, bueno, si llegaste hasta el final me imagino que estés suscrito, chaito caballero.